La suma de dinero que se ha dado a residentes de este lugar son las personas más bajas que viven en estos sectores, que no tienen conciencia de lo que están haciendo, pues nosotros las personas que tenemos uso de razón, pues no aceptamos esa dádiva, es una por ese lado, otra porque eh, en esa planta de gas, al frente de la planta de gas, hay una escuela que van niños, otra, las comunidades no aceptan que pongan esa planta de gas por lo ocurrido aquella vez. Otra razón que hay, todavía hay señoras y viejos y señores mayores sufriendo la explosión todavía, que todavía la tienen en su mente grabada, de esa señora planta de gas. Y sabemos que aquí el dinero siempre se impone por encima de la masa pobre, pero este barrio prefiere morir luchando en contra de esa jodida planta de gas. Nosotros no nos vamos a amedrentar por tres caritas de gato que cogieron ya 5 mil pesos. Que lo vamos a enfrentar en el terreno que sea. ¿De ¿Cuánto fue la, la suma de dinero que se le entregaron a los residentes? ¿sabes? Ahí hay personas que pueden enfocar para allá, que me dijeron a mi personal, yo no me encuentro para hablar de nadie, que cogieron ya 5 mil pesos, sí, no. hubieron en casa que llevaron ya 10 mil pesos, donde no habían dos personas que tocaban ya 5 mil pesos. ¿Qué, ¿Qué tiene que decirme? En torno a... Me tiene... A mí no se me amedrenta. Y yo estoy dispuesto a que me maten, a que me maten luchando en contra de esa planta de gas, que eso es un terror. Y no se va a imponer el dinero con el barrio. El barrio que a nosotros nos interesa que se salve. Ya es una escuela llena de niños. Es cierto, no señores es cierto. Vamos a morir luchando. Sen y no es como el maestro dice, que se han vendido por 5 mil pesos, porque esta planta estaba cerrada, que la tenía cerrada el bloque Cuesta Blanca, ¿verdad? La tenía cerrada. Entonces, ellos negociaron en secreto por una guagua de 37 pasajeros valorada en un millón ochocientos mil pesos. ¿Quién tiene la guagua ahora mismo? La tiene Bloque Cuesta Blanca. Mencióname los nombres. La tiene Fran y Ramoncito, que son los presidentes del bloque actualmente, que fueron puestos por el, por el que estaba. ¿Entiendes? ¿Cuál era el que estaba? No estoy bien seguro. Bueno, ¿Cuál era el que estaba? El presidente, el presidente del bloque era otro, era otro ¿Cuál es el nombre? Para mí, no sé si era Jacobo, pues yo no estoy Pero bien no, claro no, dígame, ¿Cuál es el nombre de la era, Jacobo. era Jacobo, el, el presidente del bloque Entonces vinieron estos y hubo una votación entre ellos Quedaron como presidente del bloque Fran y Ramoncito Entonces hicieron una negociación Por un aguago de 37 pasajeros a Propaga y propagar. Propagá vino aquí los dueños de esta planta y dijeron que iban a hacerle una obra a la comunidad de toda la afeitada, que le iban a hacer una cancha para la juventud que se recree, o que iban a hacer una iglesia, o, a, o iban a arreglar los tramos carreteros de aquí donde Minguita. No lo aceptaron, solamente hicieron el beneficio propio de una guagua para tenerla allí trancada, porque ellos son todas las comunidades, ellos, nosotros somos parte de todas estas comunidades. Viendo lo que la comunidad decide, tú sabes que ya estamos haciendo contacto con diferentes juntas de vecinos aquí que están al lado de la planta de gas y nosotros lo que entendemos que lo que decide la gran mayoría eso es lo que se debe hacer. Eh, tú has visto que hay mucha disconformidad y nosotros estamos de parte del pueblo. Nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso con nadie, es solamente el compromiso nosotros con el pueblo y por eso vamos a seguir luchando, por eso vamos entendemos de que lo que la mayoría decida es lo que debe prevalecer porque aquí ha habido mucho pánico, aquí ha habido mucha protesta. Aquí ha visto mucho disgusto porque aquí hay gente que, están, que han cogido dinero sí. y que oh, se han hecho los sordos y los locos porque entienden que hay, como hay dinero de por medio y le están pagando a alguna gente que no tiene ningún tipo de escrúpulo porque viven aquí en esta comunidad y sufrieron, pero por amor al dinero han dejado que sigan haciendo lo que quieran aquí. O sea que nosotros vamos a seguir coordinando con las comunidades, vamos a seguir conversando con ellas y lo que la mayoría decida, eso es lo que debe prevalecer en estas comunidades.